Seguimos nuestro road trip por Australia y nos dirigimos a Ugly Beach donde teníamos reservado un vuelo sobre la gran barrera de coral, ese día conducí un montón. Paramos a comer y empezaron a venir los pájaros, yo me pensaba que nos querían atacar o algo porque no paraban de venir pájaros nuevos, saqué un, un macarrón y me lo quitaron de las manos varias veces, eso es que solo querían comida, fue un momento... Hitchcock. <risa> uh, tengo un nuevo amigo que me está siguiendo Paramos también en Rockhampton donde visitamos como un zoo de animales era gratuito y a lo que se dedican es a cuidar a los animales que han tenido algún problema o que están enfermos y necesitan recuperación de muchas parejitas visitamos una cueva viví dos momentos nuevos en Australia el primero es que vi las arañas más grandes que he visto en mi vida eh, de un palmo y al querernos mostrar la acústica nos pusieron una, una música muñoña y se me saltaron las lágrimas al pensar en mi novio Luego nos dirigimos a la Playa Makai, donde le dije a yumi Ayumi, me voy a bañar. Y cuando llegué a la playa <ríe> no encontré nada. Se ve que las mareas son tan, tan, um, tan altas que varían unos dos kilómetros o tres kilómetros. Vamos, que para llegar a, al agua corrí como un cuarto de hora en dirección al mar. Y luego cuando llegué allí me di cuenta de lo rápido que subía la marea. Encontré la marea subiendo y estoy aquí en medio. Tengo toda esta playa. A correr. Por fin llegamos a Army Beach. Me encantó desde el primer momento que lo vi. Oh my god. El punto negativo que le daría a Arley Beach es que no te puedes bañar en, en la playa, a no ser que sea con un traje protector, ya que existen unas medusas muy peligrosas y, bueno, el lado positivo es que ves el paisaje tal y como es, nadie te lo estropea, tumbado en una toalla en medio de la playa. Es espectacular. Llegó la hora de coger el vuelo. Yo no me había informado de lo que íbamos a ver, no había mirado fotos. Simplemente seguí el consejo de australianos y de la escuela, que me dijo que tenía que visitar la gran barrera de coral. Y la verdad es que es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Nunca olvidaré lo que vi. Y por favor, si vais a Australia, hacerlo. Es alucinante. Os dejo las imágenes. No solo la visitamos en avión, sino que al día siguiente cogimos un barco y nos fuimos a hacer snorkel por las islas Whitsunday. Y la verdad es que estuvo genial. Y visitamos también algunas playas de las islas eh, que son famosas. una de las más famosas del mundo en particular. La visitamos tanto desde el mirador que tiene desde arriba, que se veían unos colores cambiantes según cómo estaba la marea. Y luego también pues, bajamos abajo y pisamos la arena blanca de la playa. Creo que después de ver esto lo colocaría en primer lugar eh, de los sitios que hemos visto hasta ahora durante mi viaje a Australia. Queríamos llegar con fin de año a Sydney, así que teníamos que poner rumbo hacia el interior para visitar algunos parques nacionales. Nos dimos cuenta que nos esperaban unos días bastante duros, con bastantes kilómetros en carreteras súper rectas. Y nada, a tener paciencia y al menos donde íbamos llegando valía la pena.